Sí. Uy, acá hablan de los chicos con los hábitos que tienen para dar acostumbrado y no quieren otra cosa. ¿Por dónde empiezo? Buena sí. pregunta. Sí. Eso pasa porque van generando, así como vuelvo a lo que habías mencionado al principio, estos productos actúan, activan el centro de placer y satisfacción, entonces generan adicción. Uh -huh. Y los chicos hoy son adictos, por eso vos ves que en el súper... A veces eh, los ves gritar hasta desaforados, tirarles de la sí, del sí, bolsillo, sí. comprame, comprame, comprame, comprame. ¿Por qué vivo. Sí, Estamos transmitiendo en vivo. De a poco vamos a ir esperando que entren. Hoy hay un escenario especial muy lindo. Acá ya empezaron a entrar. ¿Nada por qué? ¡Qué bien, Marco! ¡Qué, qué bien. bueno! Sí, sí, están entrando más Mar, Marcela Álvarez. Marcela, de Puerto Madryn, ¿eh? Mar María, ¿cómo les va? ¿O sí saludando. Y por allá también. Uf, Más gente. Por allá también estamos. Y estamos en Facebook también. No sé si alguien ahí quiere saludar o comentar los mensajes. Hoy tenemos mucho público porque tenemos un invitado especial. El doctor, el doctor Mariana, hola. Eh, tenemos un invitado especial, mi hermano, estamos los dos hermanos Vitale en vivo Así que es una sesión súper especial Y hoy les presento a mi hermano, el doctor Roberto Vitale, médico Bueno, así que tenemos público y todo Así que hoy les voy a presentar a mi hermano, el doctor Roberto Vitale Recibido en la UBA Médico naturista y con especialidad en Ayurveda. Voy a ir saludando a la gente. Especialidad en Ayurveda. Muchos, muchos años de experiencia. Y se destaca sobre todo porque tiene una mirada muy holística, muy integral de las personas. Así que cuando Roberto te atiende, te hace todo tipo de preguntas que no son las tradicionales. Porque justamente lo que quiere ver es ir más allá. Él ve a la persona. ¿sí? Una persona que además de su cuerpo físico tiene... Eh, todo un contexto. Así que bueno, eh, hoy vamos a tener un tema que para mí es bastante polémico y que eh, para la coyuntura que estamos viviendo es bastante importante porque necesitamos justamente un, un gran, una gran adaptación a todo esto que estamos viviendo y una de esas adaptaciones es a través de la alimentación consciente, que es la especialidad del doctor. Y eh, hoy va a hablar justamente de lo que es eh, la adicción a través de los alimentos industrializados Así que si quieren ir haciendo preguntas hacia el, hacia el final Acá también hay público que, participantes que van a hacer preguntas Y este bueno, eh, les dejo los dejo con el doctor un rato Y si hay tiempo después, tal vez, o si sale para otra charla Vamos a hablar también de lo que es la adicción Pero de lo que es el aspecto emocional Lo que es la adicción a la comida, desde el, la ansiedad de comer ¿No? Que uno come por compulsión y no por hambre. Bueno, esa es la parte que a mí me toca, pero eso vamos a ver si hay tiempo y depende de cómo va la charla. Así que bueno, gracias por los saludos. Acá, eh, uff, tenemos un montón de gente, pero no sé los nombres. Ale, Ani. también de Bariloche. Eli, <risa> Ave, uff. Son un montón de nombres, pero no se terminan de ver, Damián. Eh, fresco Patri, bueno buenísimo Tenemos 12 por ahora invitados pero siguen entrando y entrando entrando a la sala bueno roberto comencemos bueno, no sé cómo querés empezar gracias, Mali, por la invitación oh, feliz, feliz de tener a mi hermano que viene de bariloche y que bueno viene a atender una, una semana entera cada vez que viene y ya tiene todos los cupos tomados porque se le llena el consultorio cuando viene y atiende presencial, pero si no, igual pueden bueno, comprar tus cursos, ¿no? Y hacerlo por Zoom, desde cualquier lado. En la mundo. nueva página, la nueva página, ahí tienen de toda toda la info y los cursos. Sí, Doctor, eh, doctor Vitales, la nueva página, ¿no? DoctorVitales.com. Sí, y la mía, malvitale.com, así que bueno, ahí arrancamos. Eh, el tema de, de alimentación, yo quisiera empezar por cómo es a lo que apuntó la industria con el tema de alimentación. Si yo hago una pregunta, le hago una pregunta a los que están acá y le hago una pregunta a los que están allá, atrás del otro lado. Eh, ¿Qué es lo que uno busca en la vida? ¿Qué es lo que uno más añora en la vida? Más allá de todas las, las pertenencias o cosas que uno pueda conseguir o, o alcanzar, o logros, o todo. ¿qué es, ¿Qué es aquello esencial que uno busca en la vida? Que vos querés que tus hijos lo alcancen, que vos querés que vos querés que, que alcanzar en tu vida. ¿Qué dice el público? La salud. salud. Bien. Tenemos hasta doctores más, y Más allá de, todo de eso, acá. ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. feliz. Ser feliz. ¿Sí? El ser feliz Saludable es algo que algo... Hago... Pero eso es lo que quiero diferenciar. La felicidad es una capacidad del ser humano. Y es una capacidad que el ser humano puede eh, sentir cuando realiza determinadas acciones. Más allá de lo que uno pueda tener. ¿Sí? Porque en el, el tener es la emoción o eh, la dopamina que puede secretar el alcanzar algo material, ¿no? Quiero, quiero, quiero y cuando lo alcanzo tengo esa satisfacción. Pero la felicidad es una emoción propia del ser humano. Un animal puede sentir placer, un animal puede sentir satisfacción. Pero la felicidad es eso que uno siente cuando ayudaste a alguien y te retribuyen y te dicen un gracias... ¿No? Yo creo que es difícil de describirlo. Viene ¿no? más de ser que de y... tener o sí Exacto. Pero hoy la industria y toda la publicidad manipula esa sensación. Y hemos, hemos llegado al punto de, de pensar que la satisfacción y el placer es sentir felicidad. Y es totalmente distinto una cosa con otra. ¿no? La felicidad, como les decía, es en un acto de beneficencia, en un acto de caridad. Cuando vos pudiste ayudar a alguien que amás, o recibiste ayuda, o hay gente que te quiere y te agradece. Eso es la felicidad. Más profunda. Eso es, el, el animal no lo siente. Uno dice, sí, pero el perro mueve la cola porque se pone contento cuando viene al amo. Sí, pero porque siente placer. Siente placer porque el amo es el que lo acaricia, le da cobijo y le da comida. Entonces es muy distinto una cosa con otra. Y hoy la publicidad y... El mercado apunta a estimular ese centro de satisfacción y placer. Exacto, ¿Mm? que es más instinto de supervivencia básica. Claro. Y no que no todos está? lo tenemos. Y que puede ser estimulado. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, con un alimento, estas cosas hay productos que utiliza la industria alimentaria que activan ese centro de satisfacción. ¡Epa! ¿Mm? Epa. Es, es muy delicado. Entonces.. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber diferenciar cuando yo estoy sintiendo placer porque sí, hay cosas que producen placer y no está nada mal sentir placer por algo pero no confundir eso con felicidad ¿Sí? Claro, no es que viene en un paquetito la felicidad en donde atrás te ponen una claro. persona eh, aparentemente feliz porque claro. está ingiriendo algún claro. elemento Ahí está la trampita, ¿no? Sí, yo te puedo dar placer pero eso no va a ser felicidad Bien aclarado esto el aspecto de lo que es la felicidad las emociones que siente el ser humano y todo lo que nos diferencia de los animales eso es para otro instagram hay una charla que tengo en el facebook escondida que se llama ser humano no la puse en youtube por miedo a que la saquen como sí, la porque, otra sí porque las, las, las sacan los, eh, eliminan. Eh, esta está en facebook escondida se llama ser humano muy linda y abordo ese tema hoy vamos a ir a lo que es el centro de placer en la industria saben cómo estimular este centro y esto lo puede hacer, no es difícil. El centro de satisfacción se estimula con, en, en, en lo que es productos alimentarios, se estimula con tres productos. Grasa, azúcar y sal. Grasa, azúcar y, y sal. sal. Si vos te fijás, los productos más conocidos, o los, los productos más adictivos, ¿en qué se basan? Azúcar, grasa y o sal. sal. <risas> es lo que más tienen todos. La famosa gaseosa es azúcar. Terrible. Y eso. Y ahí te ponen. Felicidad garantizada, papas, más o menos. Claro, y es estímulo o placer garantizado. ¿sí? Insisto, no tiene nada de malo. Vos te querés comer algo con azúcar, pues te gusta y te da placer. Pero aclaremos que no es felicidad. Y la industria esto lo sabe. hay unas, Dicen que son papas fritas, no son papas fritas, son una mezcla muy eh, eh, delicadamente armada en forma de papa frita, que tiene grasa, sal y glutamato. Sí, el tenía uno, un ejemplo de uno de estos alimentos que aparentan nutrir, pero en realidad claro, no nutren. Claro. ¿no? Bueno, eso, si sí, ningún alimento industrializado te nutre, también Exacto. es motivo de charlas, las pueden encontrar en el podcast. Eh, entonces, como la industria fue descubriendo esto, y esto no es algo nuevo, esto se sabe hace más de cuatro décadas, ¿no? toda la industria fue apuntando a ir, incorporando estos tres ingredientes en los productos para producir placer entonces de esa manera vos los vas a buscar Epa, como generar algún tipo de adicción o bien. ganas ah, de bien. ir a buscar y vamos llegando al tema de la adicción entonces como yo al ingerir eso siento una sensación de placer o pseudo felicidad wow. cuando me siento deprimido voy a ir a buscar eso claro, en búsqueda de nuevamente sentir placer claro, y esto insisto, es algo que se hace hace más de 40 años hay un trabajo de la década del del, del 80 fine, sí, fines de se, década del 80 donde tomaron ratas de laboratorio y les dieron cocaína a un grupo y después a ese mismo grupo le dan azúcar les dan cocaína les dan azúcar. Adivina, A ver, quiero que apuesten qué terminaron eligiendo las ratitas. Después de un tiempo les ponen ambos productos en la jaula y la ratita elige el agua azucarada. Mira. Vieron que tiene el mismo o más poder adictivo el azúcar que la cocaína. Y cuando hacen las tomografías, las, las resonancias de contraste por, por, con colores, y ven las áreas del cerebro que se estimulan, el área que se estimula con la cocaína o con las drogas estimulantes es la misma área cerebral que se activa cuando uno ingiere azúcar. Y además, ahora pienso, ¿no? Cada vez que uno mira la etiqueta de un producto, todos tienen azúcar, aunque sean productos que se supone que son salados, ¿no? Sí. O que se supone Exacto. que no son dulces. Exacto, qué aunque el predominio del producto sea salado, ponen el azúcar para estimular ese centro y generar, lo que bien dijiste recién, una adicción al producto. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Mm esta es una de las tantas técnicas utilizadas contundente tenemos otras, el glutamato monosódico el glutamato monosódico es un aditivo químico que se agrega a los alimentos para resaltar el sabor de las cosas entonces vos decís el glutamato monosódico conocido como aginomoto en la cocina china Ajá. en realidad en la cocina china se utiliza como umami es el sexto sabor umami hay un sexto, el denominado sexto sabor, que es el umami, creo, discúlpenme si me equivoco, eh, que proviene de las algas. Pero hoy eh, lo han hecho en forma química y se llama glutamato monosódico. ¿Sí? Entonces lo agregan para resaltar en nuestras papilas gustativas los sabores. Y por eso es que vos, el arroz chino, te haces el chaufán en tu casa y nunca te queda como en el restaurante chino. No. Vos decís, ¿cómo hacen el restaurante chino para que sea tan sabroso? Bueno, es porque te lo llenan de, de aginomoto para resaltar el sabor. Uh -huh. Cuando se sabe que el glutamato es un producto que puede producir cáncer. Guau. Wow. ¿Sí? Y hay países donde está prohibido. Acá se utiliza. ¿Sí? Y la industria lo utiliza. Sabe que estimula los sabores y lo ponen en los alimentos. Sí. ¿Sí? Y además está permitido. Acá tenemos eh, gente que nos está ayudando también, porque es, es gran producción, tenemos a la familia Vitales toda presente, el doctor Vitales también. Eh, y bueno, eh, ya esta introducción fue contundente. ¿Te parece ahora dejar lugar a algunas... Eh, sí, tenés, hay algunas otra, ah, sí, hay un par de cositas más. Por ejemplo, así como se utiliza este aditivo que es el glutamato monosódico, hay muchos aditivos, colorantes, está, cuando me refiero a aditivos alimentarios me estoy refiriendo a eh, colorantes, saborizantes, eh, emulsionantes, todos productos que lo que hacen es eh, cosmética del producto alimentario. Es una cosmética, o sea, el producto... Maquillaje. Es el maquillaje, porque el producto, las, las pastas base que utiliza hoy la industria son incomibles. Si te las dieran mm. como son en realidad no las comeríamos, wow. entonces necesitan maquillarlas con sabores, colores aromas para que vos la puedas la comas, si no, no la comerías y te hago una pregunta, si uno va a un supermercado, por ejemplo estándar, ¿no? de los orgánicos, ahora que están más especializados, de todos esos productos que no son verdulería que es directamente la, la verdura y la fruta ¿qué porcentaje, digamos eh, tiene estos ingredientes que vos decís? si yo saco la fruta y la verdura, el rincón de fruta y verdura del súper todos todos todos ni siquiera puedo decir un 60% no, un 70% no, no ojo aquel paquetito verde que te pone saludable es mentira por eso escuchen creo que es el podcast número 6 eh, en el canal de youtube que es lectura de etiquetas Cómo leer las etiquetas y no caer en la trampa de la industria claro, ¿Sí? claro. porque todos todos todos tienen estos aditivos y, y bueno y la pregunta obligada mía y ahora vamos el a ver a ver qué preguntas mercado, eh, me hacen es eh, uy acá ya hay preguntas este Sobre las hamburguesas del super, sí. bueno, vamos, vamos, va, va, va, va, va, va, va, muchas preguntas. Eh, sí. Yo pregunto entonces, claro, la pregunta obligada sería, no sé si la querés contestar ahora o de, al final de la charla, es cuál sería la salida, ¿no? Para poder ir a, a, a, a comer de una manera que no sea justamente generar este. Ay, ay, ay, ay. Así ay, ay que bueno, eso vamos, va vamos, a ser vamos después. Sí, sí, acá nos no están preguntando si las, homemade, no las hamburguesas del super están preguntando acá las hamburguesas de sí, este lean los ingredientes eh, los nitritos los ingredientes. Eh, son, re, re, resaltan los colores cuando uno dice, ay mira qué roja esta carne qué linda, bueno cualquiera que haya bueno cualquiera que haya visto un cadáver, un cadáver. los que estamos en un medicina cadáver. sabemos es que rico. la carne muerta no es roja así como la te la pone en la carnicería, no, no es marrón, es desagradable entonces lo que se hace es agregarle los nitritos para además de por una cuestión bromatológica darle color para llamar la atención claro, ¿no? claro, sí. está bien acá tenemos inclusive que están entrando eh, gente, muchas personas que están en Instagram, emprendedores que tienen alimentos orgánicos, naturales fíjense en el chat porque está lleno acá tenemos fresco y rico, giro orgánico bueno, un montón Entonces, de personas ah, que perdón. se dedican a alimentos que, que justamente que son más orgánicos, ¿no? para terminar lo de las hamburguesas, no habría o sea, yo no estoy en contra de ningún alimento ¿quieren comer hamburguesas? bárbaro pero háganselas ustedes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 Tienes que gritar hasta desaforados, que de la mano sí, del bolsillo, sí, sí. comprame, comprame, comprame, comprame.